Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hoy estudiaremos la lección número 2 que se titula Los Pactos de Dios con Nosotros. Mi nombre es Maribel Castro García, soy docente y capellana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Voy a pedirle a los jóvenes que me acompañan que se puedan presentar, decir su nombre, que estudian y de dónde son. Hola, mi nombre es Kevin Gavino Pedrero Cámara, estudio la licenciatura de Enfermería y soy de Ciudad del Carmen, Campeche. Hola, mi nombre es Leticia Moreno, soy estudiante de la Licenciatura en Químico Clínico Biólogo y soy de Villahermosa, Tabasco. Hola, soy Jason Trujillo, estudiante de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación y soy de Ecuador. Bueno, para que iniciemos le voy a pedir a Kevin que nos dirija en oración. Claro. Amantísimo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te pedimos que nos acompañes en este momento de estudio de tu palabra que tú nos puedas cuidar y que el Señor nos puedas dar sabiduría y entendimiento. Amén. Bendícenos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben a lo largo de la historia el pueblo de Dios siempre ha querido comunicarse con sus hijos porque nos ama y quiere tener una relación con nosotros y lo ha hecho a través de pactos o contratos. En la Biblia se mencionan varios ejemplos de lo que es pactos bilaterales y pactos unilaterales. Los pactos bilaterales son donde nosotros hacemos algo y Dios hace la otra parte. En algunos ejemplos de los bilaterales, por ejemplo, tenemos Mateo 5, 45, que nos dice que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y caiga lluvia sobre justos e injustos. O sea, hagamos algo o no hagamos nada, va a llover y va a salir el sol. Otro ejemplo lo tenemos en Génesis 9, del 9 al 16, que dice que Dios hizo un pacto con Noé y con la humanidad de que jamás iba a destruir el mundo con agua. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué pasa por su mente cuando escuchan la palabra pacto? ¿Me lo podrían, nos lo podrían compartir, por favor? Para mí un pacto es como un compromiso en el que puede haber más de una parte, es decir, pueden haber dos partes comprometiéndose a hacer algo y esto se hace con la finalidad de dar mayor seguridad a algo que se va a hacer. Eso se me ocurre a mí cuando escucho la palabra pacto. Para mí un pacto, más que nada yo siento que es un trato que tenemos con, con algún tipo de persona, ¿no? Ya sea con tu papá, con tu mamá, con algún familiar o con alguien. Como dijo ella, el tener un compromiso con alguien. Como ya dijeron, pues, compromiso, ¿no? Compromiso a, hacia algo un poco más, eh, podríamos decirlo... Formal. Eh, formal. Un poco más obligatorio, podría decir yo. Algo que te impulsa a tener que hacerlo. Un pacto para mí también eh, me viene a la mente compromiso, un compromiso que tengo que hacer yo y la otra parte. Saben, la muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que toda la gente que ha vivido, los que estamos viviendo y van a vivir, podamos tener acceso directo a la salvación. Pero aún así, Cristo ha dicho que con todo lo que Él ha hecho, hay mucha gente que va a preferir el camino ancho de la perdición y la muerte. Vamos a ver una pregunta aquí. ¿Qué dicen los siguientes textos sobre cómo la gente recibe el don de la salvación en Jesús? Primera de Juan 5.13 nos menciona, Estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de, del Hijo de Dios. Mucha gente tiene que saber, pero también tiene que creer la salvación que Jesús ha hecho a través de nosotros. Mateo este, 10.22 nos dice, y si podemos buscarlo, y doy lectura. Seréis odiados por, to por todos por mi nombre, perdón, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Este es un versículo muy hermoso, ya que nos deja un mensaje. Que no importa qué tan eh, difícil sea el camino, que no importa qué tan angustiado estemos, perseverar e insistir. Tener fe de que Dios estará ahí con nosotros. Ok, muy bien. Leticia. Bueno, yo leo en segunda de Pedro, el capítulo 1, versículos 10 y 11, y dice así. Por lo cual, hermanos, tanto más procura, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me quedo con las primeras palabras que dice, haciendo firme vuestra vocación, firmeza. Es lo que se reclama de nuestra parte también. Ok, Kevin. En Juan 6, 29, nos dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Pues prácticamente es tener fe, tener fe en las cosas que Él hace y tener fe en, el, en aquel que Él envió. Ok. Entonces, ¿el pacto que hizo Jesús de salvación con nosotros es unilateral o es bilateral? Es, es. unilateral. Yo considero que es un pacto bilateral porque no se da a todos independientemente de lo que hagamos. Es decir, nuestras acciones y nuestras decisiones influyen en el cumplimiento de este pacto. Entonces, es un pacto bilateral. Concuerdo con que es un pacto bilateral. Ok. Sí, porque nosotros tenemos que aceptar, como leímos los versículos, y creer en la salvación. El libro de Deuteronomio es un libro que nos habla de la, del mensaje a despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas y nos hace un recuento del cuidado, la protección de Dios y la fidelidad a través de todos los años que pasaron en el desierto. También hace un énfasis en los diez mandamientos, en el diezmo, pero el objetivo, el... Principal del libro de Deuteronomio es decirnos que si obedecemos a Dios vamos a tener muchas bendiciones por eso. Bueno, inclusive la lección mencionaba que a qué se refiere con escuchar diligentemente la voz de Dios. Yo creo que escuchar diligentemente no se refiere al simple hecho de escuchar lo que nosotros podríamos entender comúnmente como escuchar, sino que además de escuchar, comprender lo que Dios intenta transmitirnos, y que la comprensión genere en nosotros una respuesta atendiendo a lo que Él nos está diciendo. No sé qué opinen ustedes. Si nos ponemos a analizar la palabra diligentemente, yo busqué en el diccionario y me asombra encontrar estas tres significados. La primera de ellas es cuidadosa, la segunda es exacta y la tercera activa. Escuchar de una manera cuidadosa. Sabemos que cada palabra que dijo Dios, cada promesa, este, tenía un significado. Y fue grande la, la promesa que se hizo. De manera exacta, ¿cómo nosotros escuchamos de manera exacta lo que Dios nos quiere decir? Y de manera activa, ¿cómo realmente nosotros estamos oyendo de esa forma? Okay. Yo creo que, como lo están diciendo aquí, ya dijo que una forma es escuchar, ¿no? Escuchamos y lo más importante es comprender y llevarlo a la acción. Porque si escuchamos sin tener una respuesta o sin tener una acción, simplemente es escuchar, oír y ya. Ajá. Es oír. Dice, diligentemente y ponerse en, en, en activo, ponerse a hacer algo de lo que Dios nos está requiriendo en esos momentos. O sea, no, de nada nos serviría solo escuchar, si no vamos a poner en práctica los conocimientos que Dios eh, nos ha dado acerca de esa salvación tan grande que está ofreciendo para cada uno de nosotros. En este momento vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto, el doctor Carlos Mora. Dice así, al leer deuteronomio, 28 del 1 al 14 ¿Qué grandes bendiciones se prometen al pueblo? Pero, ¿qué debe hacer este para recibirlas? El libro de Deuteronomio esta sección, los capítulos 28 en adelante, son reconocidos como las bendiciones y las maldiciones y esta primera sección de los versículos 1 al 14 eh, presentan hermosas bendiciones bendiciones materiales Dios va a bendecir las cosechas Dios va a bendecir el fruto eh, Dios va a bendecir también los animales para que se reproduzcan, el fruto de la esposa también, el vientre de la esposa. Además, Dios promete en el versículo 7 que Él va a derrotar a los enemigos. Y además, hacia el final del texto, eh, dice que Él nos va a poner como cabeza sobre todas las naciones. Destacar, ocupar un lugar especial. ¿A quién no le llama la atención estas promesas? ¿Quién no desea estas cosas? lo que la gente tanto está buscando hoy en día, Maestra Maribel. Pero, como toda promesa en la Biblia, y no hay ninguna que no lo contenga, trae una condición, y esa condición es obediencia. Si obedecemos a, los, a las indicaciones de Dios, Dios va a bendecir abundantemente a cada uno de sus hijos. El libro de, de Proverbios, más que un libro sobre el bien y el mal, nos viene hablando sobre la sabiduría y la necedad. Y conforme nos vamos adentrando en los capítulos, nos vamos dando cuenta de las bendiciones que nos trae la sabiduría y los problemas y las trampas que nos trae la necedad. Vamos a, a responder una pregunta que dice Proverbios 3 del 1 al 10. ¿Qué maravillosas promesas se dan aquí? Además, ¿qué significan las promesas, las primicias de todos sus frutos? Mm, claro que sí, podemos empezar leyendo el Proverbios 3, del 1 al 3, nos dice primero, Hijo mío, no te olvides de mí, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti misericordia y la verdad, átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón. Eh, aquí una de las promesas muy importantes que Dios nos da es que si no nos olvidamos de su ley y si permanecemos fieles a Él, tendremos, como dice, largura de días. Viviremos mucho tiempo en las mansiones de los cielos, ¿verdad? Muy, así es, muy bien. Siguiendo, y dice, Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Algo que me llena este, de preocupación es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Realmente nosotros a veces reconocemos a Dios en lo que hacemos? ¿En las cosas buenas? ¿O simplemente nos llevamos el crédito nosotros? Voy a seguir leyendo y dice No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos Y me encantan los últimos dos versículos que dice Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Pues sabemos que la primicia en esta parte de la Biblia se refiere al diezmo, ¿verdad? No solamente de nuestro dinero, sino, dice aquí, de todos nuestros bienes. Honra que va con todos tus bienes y con la primicia de ellos. Y también me encanta la promesa que le continúa, que dice, y vendrán abundancias y rebosarán. Entonces, tanto nosotros estamos cumpliendo nuestra parte, o la parte que corresponde, y hay una respuesta de parte de Dios, que es la abundancia, la prosperidad. Así es. Eh, nosotros debemos eh, de creer siempre en las promesas de Dios, pero como estamos estudiando acerca de los pactos bilaterales, Dios siempre ha pedido eh, que nosotros también hagamos nuestra parte, ¿no es cierto? Sí. Dios nos promete muchas bendiciones, pero si nosotros hacemos eh, su voluntad, saben algo muy importante eh, que siempre en lo que siempre he pensado y me ha llamado la atención es que si nosotros no tenemos un concepto claro de quién es Dios, este pues difícilmente lo vamos a poder honrar como Él se merece. Cuando nosotros tengamos bien en claro que Dios es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador, y quiénes somos nosotros, sus criaturas, sus administradores, entonces podemos, podremos darle a Dios el lugar que, se, que le corresponde y, y se merece. Pero ahora que estamos hablando de honrar a Dios, ¿de qué manera en nuestro tiempo y ustedes como jóvenes pueden honrar a Dios? Yo creo que hay muchas formas en las que podemos honrar a Dios, ¿verdad? Eh, se me ocurre una muy común, es en los talentos que tenemos, ¿verdad? Eh, hay muchas formas de expresar y de dar a conocer tus talentos. El talento del canto, por ejemplo, cantar a Dios. Eh, el talento del hablar, el poder predicar de su palabra. A pesar de que a veces se nos complica un poquito, ¿verdad? Sí. Pero si sabes que puedes hacerlo, siempre Dios te va a dar la fuerza para eso. Bueno, para mí honrar a Dios es eh, respetarlo, es parte del respeto. Y la forma en la que debe, podemos honrar a Dios, a mí lo que se me ocurre es en la confianza que nosotros manifestamos en Él, en nuestra fe. Eh, nosotros muchas veces podemos ofender a Dios con nuestras acciones de desconfianza o nuestra falta de fe. Entonces es parte de honrar a Dios el mostrar fe y confianza ante lo que Él puede hacer por nosotros. Tal vez habrán personas, lo que comentaste, ¿no? acerca de los dones. Preguntarán, oye, pero yo no tengo ningún don. Claro que hay dones. El ayudar a otras personas nos habla de que estamos honrando a Dios. El hablarle acerca de Él, igual nos está diciendo que estamos honrando a Dios. Nuestras acciones son aquellas las que reflejan qué parte estamos este, reflejando acerca de, de Dios. Ok. Existe una estrecha conexión en, espiritual entre nuestra relación con Dios y la devolución del diezmo. ¿Saben? El pueblo de, de Israel eh, comprobó a lo largo uh, del, de su tiempo que si obedecían a Dios prosperaban y si desobedecían a Dios caían en problemas. Y su vivir fue subir y bajar, prosperaban, eh, pecaban, se arrepentían, Dios los perdonaba y, y entraron en un ciclo. Fue ahí donde Dios se manifiesta a través del profeta Malaquías para entrar en un pacto bilateral con su pueblo. Un pacto donde tenemos que hacer algo nosotros para que Dios pueda hacer tan bien. Saben, alguien me comentó una vez, y yo me quedé pensando desde entonces, nunca se me olvidó, que dicen que la gente está acomoda. ¿Por qué? Porque el lugar que nosotros le damos a Dios este, va a referir a nosotros en nuestra prosperidad. Pareciera que no hay gente que no le da importancia a eso. Pero saben que es muy importante que nosotros cumplamos con los requerimientos de Dios. Fíjense lo que dice. Uh, aquí el libro de consejos sobre mayordomía cristiana Nos hace énfasis que las ofrendas están claramente establecidas uh, Para sus hijos en la manera que ellos responden a Dios O sea, sí es, sí es un compromiso bilateral que tenemos con Dios Dios no nos puede bendecir si nosotros no estamos cumpliendo con los requerimientos que Él hace O sea, si estamos desobedeciendo ¿Cómo esperamos nosotros recibir las bendiciones de Dios? Y mucha gente hoy en este tiempo todavía no cree en la importancia del diezmo y de las ofrendas. Entonces es importante que nosotros y ustedes que nos escuchan, que nos pueden ver a través de la pantalla, que nosotros cada día podamos hacer un compromiso con Dios, un compromiso de obediencia y fidelidad, porque es en la única manera que nosotros vamos a poder ver las bendiciones que Él tanto quiere darnos. Pero lo va a poder hacer siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a ese pacto que él ha hecho por nosotros. Vamos a lanzarle esta pregunta a nuestro experto, el pastor Filiberto Grajeda. Dice, Malaquías 3, del 7 al 11. ¿Cuáles son las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos? En Malaquías, indudablemente, encontramos una referencia muy especial a lo que el gran Moisés escribió en Deuteronomio. Él escribió acerca de las bendiciones, pero también de las maldiciones. ¿Se acuerdan de los montes Ebal y Gerizim. Y en Malaquías, de alguna manera, eh, pues hace un, un, una mención, un recuento de las promesas, de las bendiciones, de todo lo que Dios da cuando nosotros guardamos ese pacto. De fidelidad con el Señor. Me gusta mucho cómo el, el profeta Malaquías lo rindió. Cuando él dijo, trae todos, todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Podemos contar una cantidad de bendiciones, prosperidad, seguridad, bienestar, provisión, cuando nosotros somos Fieles al Señor. Qué bueno, hermana Maribel, que estamos estudiando esta lección en la Escuela Sabática. Qué bueno que todos hemos aprendido mucho y estoy seguro que quisiéramos seguir siendo fieles al Señor. ¿Saben? Se dijo que, que Jesús, eh, la mayoría de la gente que lo seguía, eh, pertenecía a la gente común del pueblo. De hecho, las multitudes que lo acompañaban a todos, a todos los lugares, pertenecían a ese, a ese tipo de gente, la gente que fue alimentada en las laderas, los que los escucharon en el sermón del monte, y Jesús básicamente les dijo, yo sé que tienen necesidad eh, de, la, de mantener a sus familias, sé que tienen necesidad de sustento, de abrigo, eh, de suplir todas las cosas de la familia, eh, por eso yo quiero hacer, les digo, un pacto, un pacto con ustedes. Vamos a buscar en Mateo 6, 25 al 33, ¿qué se promete aquí y qué debía hacer el pueblo para recibir esas bendiciones? Mateo 6, 25 al 33 dice, por tanto os digo, no os angustéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros más que ellas Y termina diciendo en el versículo 33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Ajá. Dios nos dice que tenemos necesidad de muchas cosas Pero la principal necesidad que tenemos es la de buscarla en primer lugar Saben, en este tiempo tenemos muchos distractores. La tecnología, el celular, eh, las series de Netflix. Eh, se han convertido en un gran distractor para, para ustedes, los jóvenes, y para los adultos también. Por eso Dios nos pide y nos recuerda que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestra vida. Si yo les pregunto eh, que si en verdad tenemos a Dios en primer lugar, todos me van a decir que sí, yo estoy segura. Pero ¿saben cuánto tiempo realmente le dedicamos a Dios? Ahora hasta los celulares traen ahí, pasaste tanto tiempo en juegos, tanto tiempo en pantallas, tanto tiempo en tantas cosas, ¿no? Te monitorean. Ajá. Entonces, si ustedes se pusieran a ver eso y, y, y, lo, y sacan en cuenta todo ese tiempo, se van a dar cuenta que no es cierto, el menor tiempo se lo dedicamos a Dios. Leemos la lección a la carrera, oramos a la carrera, ah, pero... No puede ser para ver eh, TikToks o Reels, ¿verdad? porque ahí estamos hasta una o dos horas. Entonces es importante que nosotros le demos el primer lugar a Dios en todas las cosas. Lo reconozcamos como el dador de todas las cosas, porque todas las cosas que tenemos es por Él. Vayamos al texto de Isaías 26.3. Dice, ¿qué nos pide que hagamos para tener la paz con Dios? Claro que sí. Vamos a leer Isaías 26.3. Y nos dice... Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué se nos pide que hagamos aquí para tener la paz de Dios? Uh, podríamos parafrasear un poco este versículo y podríamos verlo más como eh, dice, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera, ¿verdad? porque en ti ha confiado. Eh, podríamos afirmar que la paz, o nos está explicando que la paz no es algo que nosotros tengamos como humanos, no es algo que esté dentro de nosotros, porque la paz, la única persona que nos puede dar esa paz es, es Dios. Como por ejemplo nos dice en Juan, en Juan 14, 27, eh, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Verdad? Aquí podemos eh, recapitular también un poco de lo que nos decía en Mateo 25 al 23 que acabamos de leer. No os afanéis por las cosas de la tierra. No os afanéis, no os preocupéis. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, que, para tener la paz de Dios? Confiar, permanecer en Dios, seguir siendo fieles. Y teniendo fe y confianza en Él. Bueno, vamos a leer ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esta cita es algo conocida y dice así. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos cómo inicia la cita, ¿verdad? Con un sí. Si esto sucede, entonces es la siguiente parte del versículo. Si se humilla mi pueblo, yo lo resumo en esta parte. Si el pueblo decide adorar, consagrarse, entonces viene una respuesta de parte de Dios. Yo sanaré no solamente a ellos como personas, sino inclusive a como comunidad a la tierra misma. Entonces vemos que hay como una condición de si ellos hacen cumplen su parte, Dios también cumplirá con la suya. Y pasamos rápidamente a Primera de Juan 1.9. ¿Qué hará Jesús si confesamos nuestros pecados? Y doy lectura. Y quiero recalcar esta parte. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, pero si decidimos que no hemos pecado, lo hacemos para ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. El confesarnos. Siento que todos aquí hemos confesado nuestros pecados, ¿verdad? No hay nadie en este mundo que diga, no, yo nunca he pecado. Todos hemos pecado. Y creo que es lo, lo peor que, que se siente, ¿no? decir, yo sé que hice esto mal y te anda el remordimiento todo el día en la cabeza, ¿no? Y ¿Pero qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar? ¿O en su momento nos arrodillamos y pedimos perdón? Porque dentro de ella hay una promesa y quiero, y quiero volver a leerla. Dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si nosotros nos confesamos, tenemos que estar seguros que Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de ese mal que hemos cometido. Así es. Siempre que los hijos de Dios a través de todas las generaciones fueron fieles al, al plan de la personal, fueron bendecidos abundantemente. Y saben que nosotros también lo seremos. Dios nos ha llamado a hacer un pacto bilateral con Él, donde nosotros podamos obedecerle, podamos honrarle, podamos eh, cumplir con los requerimientos que Él nos ha pedido, y entonces es, es la manera como Él podrá bendecirnos. Y a través de ese testimonio que nosotros daremos, no solo, no solo servirá, para estas generaciones y para nuestra vida aquí en la tierra, sino será para proyectarnos hacia la vida futura, donde estamos reconociendo que Dios es el dador de todas las cosas, nosotros somos sus criaturas, entonces nosotros vamos a cumplir esas partes que el Señor nos ha dicho, de ese pacto, Él va a cumplir la suya y será en gran abundancia para nosotros y podemos ser testimonio para todos los que nos nos vean. Así que les agradecemos por acompañarnos, en esta Escuela Sabática, en este repaso, deseando que ustedes también eh, cada día de su vida puedan hacer un compromiso con Dios acerca de amor, de fidelidad, porque Dios es fiel con nosotros. Entonces nosotros tenemos que compartir nuestra parte. Dios hará la suya, entonces tendremos bendiciones en abundancia, no solo en esta vida, sino en la venidera.